Este entorno inteligente es una empresa que hace mediciones sobre prensa, televisión, radio. Mira, el sesgo informativo a favor del no, lo que hizo fue aumentar semana tras semana. Esto, esto, aquí abajo tenemos el logo de esta organización, Entorno Inteligente. Esto no es del gobierno. Son lo que hacen medición. Fíjense ustedes, la semana 1 en enero, enero, enero, enero, febrero. El sesgo informativo llegó a 71% a favor del no y en 29% a favor del sí. Esto es comprobado científicamente. Entonces no son especulaciones. Ah, Bueno, y si lo vemos en esta forma cobertura a la enmienda en la prensa escrita de circulación nacional del 8 de enero al 6 de febrero, miren, 75.25, ¿Eh? la cobertura sobre la enmienda prensa escrita, evento o noticias, en los noticieros también los eventos, las noticias, opinión más evento, este es el total Opinión más eventos. Aquí está el total. Vean ustedes la clara, eh, abrumadora más bien diría yo, eh, campaña a favor de la opción contraria. Entrevistas en los principales medios audiovisuales que incluyen Venezolana Televisión, Venevisión, RCTV Internacional, Televen Globovisión. Miren, 73 y 27 del sí.